Déjeme decirle algo. La gente es está verdad, equivocada, verdad. pero los gobernadores, lo único que pueden hacer es un trabajo de intermediación. Sí. Los gobernadores, la mayoría de los gobernadores, hasta donde yo conozco, no tienen recursos sino para eh, nómina, para una serie de cosas, pero no tienen recursos para enfrentar problemas comunitarios. Eso sí. le queda al Estado Central o le queda a los ayuntamientos. Ahora, el gobernador hace buen trabajo cuando dispone de su tiempo, esfuerzo, eh, su liderazgo, carisma, para lograr que las instituciones del Estado vengan a, los, a las provincias a resolver problemas. Ella Con la... eso quiero, no quiero defender a Miledy, uh -huh. pero sí quiero decirle que un gobernador, si hace ese trabajo, está haciendo lo correcto pero no puede disponer de 5 millones de pesos para hacer un puente o de 10 o de 15 Exacto. porque no lo tiene lamentablemente no, no la persona no solo acusa a Miledis sino al, goberna, eh, al gobernador también en lo que tiene que ver con el puente y a Miledis como eh, alcaldesa y sus aspiraciones eh, ciertamente es un derecho Ese sentimiento de no cumplimiento Aún no caiga de manera directa En el gobernador Porque no cuenta con los recursos Pero te prometen Te dicen que lo van a cumplir Viene el presidente Se supone que si ellos dicen Que lo van a cumplir Es porque el presidente Le ha dicho que sí Que lo van a hacer Pero la gente no entiende eso La gente lo que entiende Es que no le están respondiendo Y que no le están cumpliendo Y por Dios Cosas como este puente que ha causado tantas manifestaciones. Vemos cuando vienen las temporadas ciclónicas. Sí, que puente. viene el presidente, que viene Gonzalo, el presidente, de, el que será presidente de Danilo, según dice él en su discurso. Así no, la Ay, gente quiere no, jamás. Bueno. bueno, vamos a la pausa, señores. Regresamos en breve con ustedes. No se vayan, que hay más contenido del programa. Aquí <risa> del plátano. Del...